Sube un video dice, hablando mal de la abuela, la abuelita que es timbera, que se vaya a comprar una peluca y no sé qué, anda ah, a jugar con bueno. una, una, una fichina a la, a la maquinita. Bueno, ¿qué pasa cuando...? No nombra no a nadie. No, ah, no nombra a nadie, venía por algo? ¿Venía por algo que había pasado? O de la de nada. nada, viste que Cintia es así. Yo la quiero mucho, pero es así, de la nada. Eh, la hermana de Matías de Federico, eh, Maki, subió un posteo Digamos, recogiendo el guante de lo que había subido Cintia sin nombrar a alguien, que es el que estamos viendo ahora en pantalla, sí. que ella dice, mientras vos haces videos hablando y deseándole la muerte a mi mamá, nosotros pasamos un domingo en familia, espero que algún día puedas lograrlo, no sé qué clase de ser humano sos, de igual manera deseo que algún día puedas soltar todo ese odio que llevas dentro, solo por ellas. ...que Es lo único que importa, pone la ex cuñada de Cintia Fernández en sus redes sociales. ¿Por qué que habla, que le, le deseó ¿no? la muerte? ¿Por qué dice hablar de eso? Yo no escuché la parte de desearle la muerte, pero bueno, hablaba del pelo, de que era timbera y qué sé yo. Eh, hay, hay un video, un video largo que subió Cintia su, a sus redes sociales. Después Cintia también vuelve a subir un posteo. Y ¿Le contesta? Le contesta, pone, bueno, jajajaja, ja, ja, ja. me dicen por cucaracha que alguien se hace cargo. Claro, porque Cintia no las había nombrado claro. en el video. Sí, sí, sí, Tranquila, pichón de, y pone un dibujito de serpiente, no di nombres, no te pongas nerviosa, y el año tiene 365 días, no juegues a la Family Game cada seis meses. Ah, soltar me, puso, porque viste que ella le decía que la suelte. Pues si le pregunté a Cintia qué pasaba, me mandó unos audios. No. no los escuché, los vamos a escuchar de no, en vivo. No, con te ah, tiro, Cintia televisión. No, edición. No, <risas> a ver si edición, que no los no los escuché, estaba al aire. A ver. A ver. A mi vida, a me puede. Para que lo tengo puesto rápido. No, rapidito, no, Esto no se así como te mandamos no escucho, audio. Yo escucho a todo el mundo rápido porque si no te lo escuchas, buen amigo. A mi vida, a me puede separar un poquito porque estoy con las nenas así que no quería que escucharan. Te digo eh, nada, no tengo nada que contestarle porque si se hicieron cargo de algo que yo no puse en nombre es un problema no es mi problema. Vale. Igual suponiendo que fuese para mí el mensaje porque tengo entendido que estaba hablando de mis hijas, por lo que puso ¿no? Eh, nada, se acuerda de ser tía un cada muerte de obispo. Jamás ayudaron en nada, pero en nada. Ella es un pichón de víbora igual que la madre, así que la verdad no me sorprende. De la otra hermana la rescato porque como tiene una hija un poco más grande que las mías, son primas, las nenas tienen adoración con su prima. Eh, la verdad es que no tengo nada que decir de la otra hermana porque cuando puede, porque también es madre de dos chicos, eh, me pide que las nenas vayan al nido sin problema, como este fin de semana, en eso no, no, no hay problema. Eh, Así que la saco la otra hermana, pero esta es igual a la madre. Así que no me sorprende nada. Yo le recomendaría que cierren el pico. Porque nunca, nunca sumó. No sabe ni cómo, ni qué les gusta, ni qué color, ni qué calzan, ni qué... Nunca... Sabe, ni siquiera las conocen. O sea, ¿qué se hace? La tía fatal por un fin de semana que la tengo que felicitar. Estaría bueno que hagan eso más seguido, ¿no? Sacando a la otra hermana, le estoy contestando a esta Suponiendo que el mensaje sea para mí Así que, nada Y si estuviese preocupada, si fuese mi mensaje para la madre Lo que tengo para decirle es que su madre en ese, en ese programa, en intrusos Le deseó la muerte a mis hijas y a mí Así que, de última, si fuese para la mamá, estamos a mano, ¿no? Le mando un besito en la frente Y que siga recogiendo dudas, porque lo practica muy poco Ah, dice, pero pará, que, no, que, acá que no, acá no dijo nada la no, madre, no, no, no, dice que, que me lo escribió acá la, Dice sí, hace ya. mucho, dice lo esto fue hace gui, mucho Lo del muñeco Que le dedicó a la muerte, que le desció a la muerte Supuestamente dice Cintia, la madre de Federico, a ella y a las hijas, fueron intrusos, pero hace mucho. Ah, Yo eso claro, no me acuerdo, pero sí a lo que se refiere con el muñeco fue porque se acuerdan que acá. Guati, eh, eh, eh, ¿no? ¿Quién que, trajo el, claro, el muñeco budú? No, porque sí, lo, no, lo que dice del Buda, es, te lo explico porque también me lo contó, es que eh, tiene la, la, la casa llena de budas, dice, pero son malísimas. Eso, ah, se, se hace la espiritual, se hace pero... espiritual y son malísimas Eso porque ah, se lo dijo la producción la brujería, por escrito es que No, bruja, bueno, pero en su momento, claro, Cintia había acusado por Como eso. que hacía magia negra claro. y esas cosas Pero no, lo de la del Buda, porque magia. justo la producción había estado charlando También con Cintia, que me habían pasado el mensaje Y aclaraba eso Tienen la casa llena de Budas y son más malas que... ¿Se acuerdan que le una brujería el abogado de Cintia, Castillo? Sí, uh, por de eso, eso en el árbol, Y supuestamente Cintia decía que la madre de Matías era la que le hacía la brujería otro audio para, Cintia, ¿eh? a ver... Ah, me quedó una cosita más el Tintero. Fue la misma que me trató de mentirosa cuando yo dije que su hermano era golpeador. No sé, yo la noté calladita cuando, noté las, cuando mostré las historias clínicas de mi hija y mías. Que cierra la boca? Es un consejo sano, ¿no? Que le doy. Y aparte, en mis redes publico lo que se me canta a mí las ganas. O también van a pretender controlar eso. No, mi amor. Ah, bueno, no te y está también, cansada, Cintia. Sí, sí, Igual ojalá que, que esto, así como ella lo dice, me parece un poco irónicamente, un poco en serio, esto de que ojalá sean más los encuentros con la familia de él, y sí, y que sí, se más. Por y las que no nenas. Sea, Ojalá, sí. porque... mira, eh, la verdad que yo he tenido charlas fuera de cámara con Cintia y según lo que ella me dice, es que ella con las nenas tiene mucho cuidado de no hablarles mal del padre, de no hablarles eh, mal de la pero Sabes cuál es de, el problema? De, de, de que las, las tías. chicas están creciendo y empiezan a ver todo. Por más que, que las más, redes, ella no lo claro, claro, cuente. Claro, todo todo la quedó registrado, todo claro. lo que Cintia le dijo ella, al padre, eh, bueno, la madre le dijo a Cintia. Sí, Como que seguido lo que dice en el audio, Escucha, ella dice, me corro eh, para... un segundo, Pampito, porque le voy a preguntar. Tenemos una... Una super semana de estrenos de teatro, Laura. Sí. Impresionante. Bueno, Buenos Aires se pone a tono con todo. Sí.